Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos a esta ponencia, esta presentación de Cohabitabilidades Imposibles, un proyecto de creación espacial y artística compartida de este octavo encuentro de cultura y ciudadanía y en el cual nuestro cometido ha sido eh, en este proyecto habilitar este edificio para los tres días de este encuentro. Eh, quería empezar presentando un poco a, a los que formamos parte de, de esta ponencia. Y quería empezar por Trani Trani House, que es una agrupación, un colectivo, un, una familia de personas trans, no binarias, en las cuales pues, forman parte Iquillos, que ahora mismo no está presente, pero sí está Nayare, en entre otras personas, y también yo eh, colaborando. Y Training training House es el inicio eh, como un llamado, una necesidad de juntarnos eh, para la ayuda, ¿verdad? En plan como el apoyo, la creación, la urgencia de encontrar un espacio para estas cuerpas, ¿verdad? Sobre todo, aparte de ya que el contexto es complicado, ¿no? Justo junto con todos estos contextos de COVID y demás, y a raíz de eso se creó una pieza audiovisual muy bella en la que luego se enseñará un fotograma y también podremos ver luego eh, en el paseo un, unas imágenes. Eh, la siguiente persona que quiero presentar es Miguel Ángel, eh, artista historiador del arte, agente implicado con el antirracismo desde el activismo gitano y miembro del Servicio de Mediación Cultural de Factoría Cultural del Polígono Sur en Sevilla, entre otros y bueno Miguel Ángel ha sido una persona muy clave verdad para la investigación de todo el conocimiento eh, colonial pasado en Sevilla y también en este espacio verdad en la fábrica de artillería y también como punto clave y de unión para um, los lenguajes artísticos y, y de creación que ha sido por parte de, de usos arquitect arquitecturas eh, House en este espacio verdad como un poco como el nexo de, de la realidad presente y pasada de, de esta ciudad y de este espacio, junto con los lenguajes artísticos que han intervenido en ellos. Y por último... Si eh, pasar. Si pasar, ¿Sí? Sigue, no, sigue, sigue tú. <risa> eh, bueno, Por último, quería no presentar también a Usos Arquitecturas. Es una plataforma que explora las posibilidades de la arquitectura, la jardinería y el urbanismo como herramientas para la transformación social. Lo hace desde una revisión crítica de nuestras posiciones de privilegio y subalternidad, de especie, raza y género, y desde la búsqueda de formas, de, de formas otras de goce. Es una iniciativa comenzada por Diego Barajas y Camilo García, Diego aquí presente. Eh, dos arquitectos migrantes eh, norandinos establecidos desde hace 19 años en Madrid y su trabajo eh, principalmente se localiza en España y Colombia. Entonces, pues, eh, quiero dar el paso a Diego, que ha sido también... Eh, bueno, figura ahora mismo representante, ¿verdad? Y que también ha tomado como mucho el mando a la hora de la construcción, de, de la creación también de, de todas estas arquitecturas que están habitando ahora este espacio. Y pues nada, Diego, te dejo. Bueno, pues, eh, eh, muchas gracias por, por estar aquí, por la introducción, Galaxia. Decir que este es como una especie como de, de, de mapa, ¿no? de, de realmente, digamos, Galaxia ha hablado de, de los responsables directos de la construcción del espacio para estos tres días, pero en realidad digamos que ha sido como una red también más extensa de personas que han participado, los participantes de la convocatoria de proyectos, ¿no? el equipo de producción con la red cultural y también con factoría cultural. Y bueno, ha sido como un proyecto muy, muy coral, que en realidad, aunque estamos hablando del espacio, no es un proyecto de arquitectura al uso, ¿no? sino se ha construido desde las sensibilidades de la poesía, y estoy pensando, por ejemplo, en todo el trabajo de Nayar y Soledad Otolongo, artista y poeta, eh, desde la historia y la revisión crítica y la historia en vínculo con la cultura y el arte, ¿no? pensando en, en el trabajo de... De, de Miguel Ángel, de Miguel Ángel eh, y luego también desde el cuerpo y la relación también del espacio con lo performativo y también en diálogo también con otras materialidades, no solo del cuerpo, sino de los textiles, como en el caso también de, de, de Galaxia. Y si pasamos al siguiente, un momento. Bueno, un, un, un tema muy, muy clave que creo nos va a contar eh, Miguel Ángel es que, en qué lugar estamos, ¿no? que creo que es el punto de partida. ¿no? Si se trata de la arquitectura, ha sido, tra ha sido tradicionalmente un arma de, de dominación y si pensamos en los procesos de colonización, vinculado a lo que se estaba hablando, por ejemplo, en las mesas previas, pues pensemos el gran poder de la arquitectura y de la organización del territorio en la dominación, del, en, la dominación en la generación de, formas, de diferentes formas de violencia hacia diferentes tipos de cuerpos, ¿no? Cuerpos de personas humanas, pero también no humanas, ¿no? Eh, y creo que en eso posiblemente artillería la fábrica de artillería es un caso paradigmático, ¿no? un caso paradigmático de la arquitectura como una herramienta de colonización, como una herramienta de violencia. ¿no? Y en este caso creo que por eso es muy interesante eh, haber trabajado con, con Miguel Ángel, que creo que nos puede introducir más ¿no? en, esa, en este lugar, ¿no? que significa estar en este, en este sitio. ¿no? Bueno, ya, ya lo he contado en la, en la anterior intervención, pero no viene mal volver a repetir, porque durante los tres días van van a salir conceptos que se van a, a repetir mucho y viene viene bien, no, no pasa nada. Y, y, y es una oportunidad también pues poder eh, contar qué ha sido eh, durante 500 años, desde mil, decía el, el alcalde, desde 1565 hasta 1993, que hasta hace tres días prácticamente aquí se fabricaban, eh, eran muy conocidos eh, aquí las las cadenas de los tanques, pero además de, de eso, evidentemente, todo tipo de, de, de munición, armas, ya no solamente no solamente para el, el, la consolidación del dominio colonial del Imperio Español durante el tiempo que duró, sino ya incluso para otros muchísimos planetas, planetas, ojalá, <ríe> países. Y, eh, y eso implica que casi, casi la mayor parte de los conflictos bélicos eh, que eh, han estado ocurriendo hasta el 93, tenían armas fabricadas en Sevilla. Y entonces, bueno, pues es una forma también de, de ver algo que esta, eh, esta idea que, que, que decía Diego de la, la, la, la, la arquitectura como, como, como una forma que coloniza el, el sentido visual, ¿no? Pues claro, es que además, fijaros también los, los nombres que les ponen a, a los espacios. Aquí donde estamos, este es el taller de herramientas, pero antes es la, la catedral, la condición mayor y es como, o sea, hay, una, hay una parte que le llaman la catedral, es que está, está hecha en el mismo estilo, proporción, materiales que las catedrales donde se adora a Dios. Bueno, entonces, pues una forma también, mi contribución al, al proyecto de, del diseño del espacio, cómo, ¿cómo lidiamos con todo ese... Si quieres pasar unas imágenes, bueno aquí vemos imágenes del pasado, ¿no? De todo esto que estaba comentando eh, Miguel Ángel comentaba en las sesiones también del calor, ¿no? O sea que también hay una violencia hacia cuerpos leja hacia cuerpos lejanos de este punto en concreto, ¿no? Dispersos por el territorio, pero también de cuerpos que estaban aquí trabajando, ¿no? Tú comentabas mucho de esto, si quieres pasar claro, sí, imágenes. Había una, una historia de, de, bueno, aquí eh, evidentemente se usaron esclavos negros y gitanos. Y era muy interesante cuando, cuando muchos de ellos pasaban a ser trabajadores de, de la fábrica, hablo del siglo XVII, XVIII, y eh, lo curioso es que, como que se les permitía hacer armas, fabricar armas, pero no se les permitía estar cerca de la pólvora. Porque eso significaba tener la posibilidad de la rebelión, de la reacción. Siguiente, si quieres pasar. Y bueno, este es el edificio como lo encontramos ahora, ¿no? Como este proceso así como de ruina, pero también, y algo que, que, que nosotros, nosotros, eh, vinimos, nosotros vinimos de Madrid, ¿no? Pero Miguel Ángel, que es aquí eh, de Sevilla, pues nos hacía caer en cuenta también que esta violencia también se proyectaba también hacia futuras violencias o, futura, o presentes, eh, violencias presentes, latentes de esos procesos también de gentrificación, que ya no es la construcción del, capitali el, del capitalismo. Eh, en su día, sino a través de los procesos de colonización, sino en formas renovadas de colonización que continúan, pero también eh, de, en un modelo neoliberal con incremento de precios y con todas unas dinámicas también que afectan, digamos, también al barrio alrededor de, del lugar de donde estamos, ¿no? Como futuro centro cultural, pues sabemos todos el papel que juegan también los centros culturales, también en la gentrificación de los barrios y cómo esto también es un motor de muchas cosas que están por venir, ¿no? También sí. y otras, otras violencias latentes también en el territorio, ¿no? Ya no estamos hablando también, digamos, como al otro lado del ¿no? En, en, en otros continentes, en otros eh, territorios sino aquí mismo ¿no? y si vamos al siguiente y bueno esto es algo que también nos encontrábamos ¿no? que, que, que es un lugar eh, de, de, de armas, ha sido un lugar de pero, pero ahora mismo como un lugar vacío pues es un lugar también habitado ¿no? y están estos habitantes que también nos parecían ¿no? como bueno, como como un valor, ¿no? Al final, ¿quién encuentra la vida ¿no? como un lugar de vida? Han visto también eh, pasar palomas, ¿no? Y cómo es un lugar al final habitado y también cómo muchas veces nos, nos olvidamos también de esos otros seres eh, sintientes que sienten dolor y, y placer como nosotros, ¿no? Y cómo también, una pregunta quizás puede ser desde perspectivas antirracistas, ¿qué posición podemos tener también hacia, hacia, hacia esos otros eh, seres sintientes que nos acompañan? ¿no? Bueno... Y bueno, un aliado fundamental, o sea, dentro de, dentro de la propuesta, eh, que además ya estaba en las bases, que eso fue algo realmente eh, muy, muy importante, creo yo, era pensar la circularidad, ¿no? Cuando hablamos de, de la arquitectura y la violencia, también tiene que ver con todo un manejo del territorio y de los recursos pues muy problemático, ¿no? Que es, de hecho, una de las industrias que está vinculada al cambio climático hoy en día. Es una gran industria productora de CO2 y productora, digamos, de todo este desastre ambiental. Un tema importante era el tema de la circularidad, de cómo íbamos a... De, en términos económicos, pero también en términos sociales, con quién íbamos a dialogar, qué interlocutores íbamos a tener. Y en este caso, factoría eh, eh, cultural, de la que ya habló eh, Miguel Ángel antes en la, anterior, en la anterior mesa, pues se convirtió también como en un, en, un, en un lugar muy importante. Y si quieres comentar de factoría... Claro, y una de las cosas con la... ...a partir de las cuales podemos vincular la historia de artillería... ...con la historia de, de, de factoría cultural y, y el polígono sur... ...es la idea de la pervivencia de, de, de, la, de la noción de conquista. Si frente a aquello del descubrimiento que decían antes... ...pues realmente lo que, te, lo que deberíamos hablar como responsabilidad... ...es poner sobre la mesa la palabra conquista. ¿no? Y claro... Eh, Factoría Cultural, que es un centro cultural que se construye con fondos europeos, que viene de un proceso de consulta vecinal, pero que evidentemente desde el momento que se consulta a los vecinos y se decide que tiene que haber un, una instalación cultural en el barrio, el barrio más pobre de España, pues desde ahí hasta que se construye, pasan muchísimos años, hay cambios de gobierno y es siempre, yo suelo decir como que el, el, el equipo que estamos allí, y estamos en seis barrios más de la ciudad, los seis barrios más pobres, Siempre tendrá el edificio como tal una relación complicada con, el, con las comunidades, con, con, con el vecindario. ¿Por qué? Porque esta idea, bueno, muchas veces también, lo, con, con, mientras que en artillería se puede convertir en un, en un factor de gentrificación, de conquista, en el barrio histórico de San Bernardo, para que sepan, para los que no soy de Sevilla, San Bernardo es uno de los primeros barrios extramuros de la ciudad, pero es un barrio histórico. Y... Lo mismo pasa también con, con, con Factoría en, en Polígono Sur, que es un dispositivo un, un de control político-social, y es un gueto y allí se construye un cubo blanco que tiene que ser un motor de cultura del barrio. no Claro, con todas las complejidades y que conlleva pues eh, ser parte de una lógica que bueno en la que estás también, de, estás también dentro. Gentrificas o... Eh, bueno, no sé si... Conquita también de otra forma ¿no? si quieres pasar ¿no? y bueno también nos parecía muy valioso el, el, el este vínculo con factoría cultural porque además es un lugar ya lo contaba antes también miguel ángel que, que trabaja además eh, desde también desde perspectivas de coloniales antirracistas críticas no y no y, y tienen toda una serie de, pro, de programas no como el campus polígono sur no que comentabas antes ¿no? sí, eh, Estaremos como ahora están por aquí mis compañeros de factoría y, y durante los tres días vamos a estar como muy muy presentes y, y será una, una oportunidad muy bonita la de poder compartir las muchas cosas que hacemos más que nada también por, por aprender. Y el campus eh, el campus del año pasado fue clave para meter en la ciudad de Sevilla el debate crucial sobre qué significaba la raza y cuál, qué papel tiene Sevilla y qué papel tiene Fábrica de Artillería en la configuración internacional del término raza. Y digamos que había un, una, una importancia muy material, muy práctica en este vínculo con factoría... Eh, porque Factoría también es un lugar que veis como, ven, ¿no? como estos edificios típicos del boom inmobiliario, ¿no? Si hay alguno ¿no? que esté así como familiarizado, pues típica infraestructura llena de vidrio, que además si no tienes aire acondicionado te mueres de calor, etcétera. Pero también muy de, desprovista de ciertos mobiliarios y, por ejemplo, de, de cubierta en el, en el jardín y tal, que veíamos también como una relación también de mutuo beneficio, de diálogo, ¿no? Entre necesidades que teníamos aquí con un patio, que además miramos y era una proporción muy similar al al patio que está en factoría, ¿no? Y cómo podíamos generar como, también como un hermanamiento de materialidades, ¿no? De materiales, de telas, de textiles, de cajas, de cartón, etcétera, que, que podían después tener como una, una segunda vida en factoría, ¿no? Entonces, eso se convirtió además como, como un tema muy importante. Y si quieres pasar... Al siguiente y bueno, teníamos como tres puntos digamos que la, eh, la propuesta de trabajo se basaba en tres puntos eh, fundamentales, la primera diseñar con, ¿no? esta idea como de realmente ¿Quién es ese nosotros? ¿Quién es ese nosotros que diseña? ¿Quién es ese nosotros, nosotros que decide el espacio? ¿Quién es ese, con, ¿quién es ese nosotros realmente que, que estaba construyendo al final ciudad, que estaba construyendo territorio? ¿Cómo podemos eh, revi revisar? Y el punto cero quizás de una arquitectura de colonial es una arquitectura eh, que realmente cuestione, se problematice, reconstruya otro tipo de, de, de, de pensar ese, ese nosotros. El segundo, unas arquitecturas teletransportadoras, y es esta idea de, generalmente cuando pensamos en arquitectura, tenemos eh, como muy inmediatamente pensamos en una ventana, por ejemplo, ¿no? Y la relación con el, con el contexto, con el territorio es una, es una relación muy inmediata, ¿no? Pues abrimos la ventana y nos conecta con el entorno inmediato pero a veces se nos olvida otras posibilidades también de la arquitectura que no es solamente conectarnos con el entorno inmediato, sino con entornos muchas veces geográficamente distantes, pero interconectados. Bueno, de hecho factoría que Fábrica de artillería es un ejemplo ¿no? Además, la, de, del lado terrible, del lado oscuro de ese, de ese vínculo, ¿no? de cómo se construían toda una serie de máquinas superpotentes con las cuales pues, se violentaban todo tipo de, de territorios. Pero también, si lo pensamos, también es otra forma ¿no? de, de pensar cómo la arquitectura pues, puede construir otros vínculos con el pasado o puede construir otros vínculos también con la memoria, ¿no? de eso hablaremos en un momento, ¿no? con otros territorios... ¿no? Y lo sabemos, por ejemplo, los, los, las comunidades diaspóricas sabemos ¿no? cómo se construye territorio, cómo se construye comunidad, cómo se construyen eh, sujetos transnacionales y, y, y subjetividades transnacionales y unos otros transnacionales con la arquitectura. ¿no? Y pensamos pues, en, en los restaurantes colombianos, caleños, yo lo pienso desde mi experiencia, en Madrid ¿no? y que territorio, ter ter ter Desterritorializan y te reterritorializan y te generan, digamos, como unos otros mucho más plural. Y en este caso, que era una pregunta también central con el tema que nos, que nos compete, ¿no? ¿Cómo pensar también esos, esas otras escalas, digamos, de la arquitectura y con qué nos puede reconectar o con ese pasado? Y la última era, si vas a la anterior, perdón, eh, reparación de la naturaleza. O sea, no podemos pensar también en la reparación de los cuerpos y en la reparación de la naturaleza separada, sino pensarlas juntas. Y, y siguiente, ¿Siguieron? Y un registro. Y bueno, entonces trabajamos cuatro, cuatro puntos, ¿no? Eh, planteamos un sistema que ahora comentará Nayare, de... De, pensar, de trabajar colectivamente de trabajar colectivamente el espacio y lo que propusimos trabajamos con los participantes de los, pro, de los diferentes eh, proyectos expositores que van a ver en, esta, en toda esta franja, digamos que toda esta ala del patio eh, es como ese es nosotros expandido con los cuales estuvimos pensando este espacio durante dos meses con dos talleres y, y, y bueno, mails y tal y hubo como cuatro ideas eh, principales que queríamos comentar. Y solo por comentar la primera, ¿no? La primera era un sistema de mampostería para hacernos lugar. ¿Podemos pasar al siguiente? Bueno, siguiente. Entonces, eh, la idea era trabajar con sistemas de, de cartón, ¿no? Lo, lo, lo, lo habrán visto muchos, ¿no? Cajas de cartón. Que es un, es un material eh, reciclado del papel y de, y de, car de cartones reciclados, ¿no? depende un poco también de que, de que de, de, de, de, del, del lugar de proveniencia, pero hasta en la Comunidad Europea, hasta el 70% del, del material del cartón eh, puede llegar a ser reciclado y además es reciclable, ¿no? Y para trabajar también desde materialidades ligeras, pero también, digamos, como pensando también en esas otras arquitecturas que tienen unas geometrías muy distintas a esta geometría cartesiana que se refiere un poco también esta idea de las catedrales, etcétera, que hablaba Miguel Ángel, ¿no? Y cómo estamos pensando en esas otras arquitecturas también de formas de estar con el cuerpo, etcétera, siguiente, eh, que permitían, ¿no? Que también permitían ese módulo rígido, ¿no? Pero con él... Y había otro tema muy importante. Era también eh, dentro de esto, qué relación con el cuerpo. Muchas veces pensamos la, par la arquitectura participativa y dentro de los últimos años ha habido todo un, un nuevo movimiento por la arquitectura participativa, pero no hay una visión de género de los cuerpos. ¿Qué cuerpos pueden participar de la arquitectura participativa? ¿no? ¿Quién corta una madera? ¿Quién sube un, no sé, un saco súper pesado? ¿Tiene que ser un cuerpo testosterónico? ¿Tiene que ser un cuerpo hipermusculado? Y también nos parece interesante pensar qué cuerpos qué, qué, qué, qué, qué arquitectura para qué cuerpos ¿no? y cómo como desde otro tipo de corporalidades, ¿no? y también desde la fragilidad, desde la vulnerabilidad, se puede construir perfectamente arquitecturas que no tengan que ser corpus, eh, eh, corp, eh, arquitecturas testosterónicas, hipermusculadas, sino ultraligeras. ¿no? o incluso por niños también que pueden, cómo pueden participar, por ejemplo, un de las cajas de que eh, se dejaron unas cajas también para talleres con niños que que, que estaba eh, organizando la parcería, etcétera. Podemos seguir al siguiente y creo que en esto, siguiente, por favor, hay un, bueno, esto es un sistema que nosotros hemos construido hace años pero que aquí reformulamos bastante un poco con esta idea de geometrías distintas siguiente y, y aquí hay una referencia que comentabas Galaxia, ¿no? que quizás puedes hablar que yo creo que es un, un proyecto paradigmático también de, de, de, de esa búsqueda de nuevas materialidades en, en relación a, a, al cuerpo ¿no? que es extraño sí. ¿no? en plan, bueno no sé eh, tampoco cómo explicarlo porque nunca me he puesto como en el en la mente como de analizar un poco el vídeo, pero sí compartirlo y no sé es justo lo que comentaba al principio no es como esta agrupación en plan esta familia que se une crea se transforma se traviste. no y también siempre desde a mí me gusta llamarlo desde el cariño desde la ortera desde los locos el... los materiales de bazar no que es como lo que tenemos a mano y con eso, en plan, con lo mínimo, crear, ¿no? Y creo que ese vídeo fue como bastante fuerte. Además, también, no es solo el, el vídeo, en lo cuanto a lo visual, creo que en también creasteis una pista de una canción así como techno, ¿verdad? Muy potente para este vídeo. Y entonces, ya no, se, ya no era solo como un mensaje y una iniciativa para conseguir un hogar para personas trans, sino que... No sé, creo que ese, creo que era como mucho más, no, era como un mensaje que incluía varias intenciones, no era solo eso. Era también como un grito, una necesidad como de presencia, de, ne de pertenecer a este espacio, ¿no? como que muchas veces estas cuerpos no se sienten en plan recibidas. Y también, bueno, luego se hablará también como del altar y como allí se, se hace presencia también como estas identidades. Creo que hay algo muy potente, ¿no? Aquí en este trabajo en concreto, ¿no? Y cómo nos invita también a pensar en otras formas de sanación y vinculadas también con algo que me parece fundamental también. Que es el goce, ¿no? También cómo podemos pensar el antirracismo, la transformación social, desde el goce, ¿no? Desde, creo que transmitir, si ponéis luego el vídeo, ¿no? Se llama We Need House en YouTube. No nos funcionó el, el, el link en la presentación, pero es, es, es maravilloso, ¿no? Cómo realmente nos invita, creo, también como a reinventar, ¿no? Un poco a, a otras ficciones políticas, ¿no? Y otras materialidades, ¿no? Desde el punto de vista de la arquitectura, creo que eso es un punto fundamental, ¿no? Y que ha sido como... Sí, que funciona pivotal del proyecto que hemos hecho. Siguiente. Ah, mira, se le puede dar. Ay, mira qué maravilla. Uh, it's training for training.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 Aquí tenemos a Nayare, la eh, y ya que tú eres autora de la música, puedes continuar también, además, con, con, siguiendo, contando estas juntanzas, ¿no? Ajá. Bueno, sí, algo, algo que, que continúa, sabes, como en paralelo a este video, es que es una construcción colectiva de casas, de ficciones de casas, ¿no? Y al final, lo bonito de esto ha sido, o sea, que ha sido una forma de tejer como algo que, que se viene tejiendo de hace mucho realmente, como colectivos y, y gente que ya llevamos en relación a lo mejor ya un tiempo, ¿no? como los colectivos que estamos aquí, de alguna forma nos hemos cruzado. Luego, por ejemplo, hoy fue bonito, bueno, ayer, cuando nos encontrábamos en plan de, ah, mira, por fin te veo en persona, no sé qué, y, y cómo eso luego va a continuar. no Entonces, como que justo ahí como que está ocurriendo esa arquitectura, que yo creo que es más interesante. Eh, al principio del proyecto pensábamos en, en, en arquitectura. O sea, sabes como que Diego nos invitaba como a pensar qué que otras arquitecturas construían un espacio y justamente lo que aparecía era que, que por ejemplo, la poesía construyó un espacio también, la, los vínculos construyeron un espacio, el, el, el conversar la comida, construir un espacio entonces como le dimos vuelta a todo esto y hicimos como una serie de talleres que yo no sé si aquí ya toca eso pero... puedes, pasar? ¿Puedes pasar al siguiente? ¿Ya está? Sí Al anterior, perdón sí. Bueno, ahí, ahí también <ríe> Entonces hicimos unos talleres invitando a la gente que iba a estar en el espacio y, y ahí como que fuimos eh, construyendo unas frases, por ejemplo, a partir de, de la idea de este espacio, que es así como eh, armas, grietas, como con toda esta historia que tiene, que es larguísima y, y bastante fuerte. Eh, Cómo como llegar a un espacio y que, tan violento y, y que hay, en qué lo convertimos nosotras o que venimos aquí a... A rememorar, digamos, ¿no? o sea, de ahí también viene el altar, ¿no? como hablar de, de las muertes también, pero de una forma, ¿sabes?, como con un, con un cariño y un amor y una memoria de, de esas muertes en un lugar que ha fabricado muerte, justamente, pero también hablar de las vivas, obviamente, y de, y de que justamente si estamos aquí haciendo este encuentro, es por, por una supervivencia que, que, bueno, que además es una supervivencia fabulosa, brillante, que no es una supervivencia así de, de que, ay, llegue a las justas, ¿no? Si ¿no? Y eso también es bonito, como que se vea. Eh, entonces, bueno, eso, o sea, por un lado lo de las escribivencias, hay alguna por ahí en, en el altar, luego también es, eh, es curioso que las escribivencias se han desplazado a otros lugares, cada, cada espacio tiene sus descrivivencias, eso es algo que, que es que iba a pasar, ¿no? Eh, luego también, por ejemplo, la parcería dijo, ay, mira, nos gustó no sé qué frase, vamos a ponerla aquí. Eh, eh, no sé, sabes, como que al final eh, lo interesante es eso, ¿no? Como que una ha metido la mano donde el otro, no sé qué, y... Y luego, bueno, a lo mejor también es bonito hablar de lo de las telas, que fue como un, una, como un proceso súper guay también. No sé si quieres comentar eso. Sí. <risa> eh, justo como en toda esta parte como de ambientación de de, estos, de este espacio, junto con las escribivencias. Eh, necesitábamos también una presencia de lo textil eh, en este espacio, en estas paredes y demás. Y aunque al principio como que se pueda imaginar ¿no? como que las telas Waxprint eh, son unos diseños bastante visuales, muy estéticos, eh, queríamos que estuvieran presentes no tanto por su potencial visual y estético, sino también por lo que quieren transmitir, ¿verdad? Entonces eh, nos pusimos en contacto con Besa eh, una, una diseñadora... Eh, que trabaja en Madrid eh, con telas Westprint, que también crea vestuario con ellas, hace desfiles y demás. Eh, le pusimos un poco en contexto ¿no? de este espacio y de si ella veía necesario o si veía adecuado como la, la inclusión ¿no? como de estas telas en este espacio. Porque también, al igual como que las plantas, de alguna manera es como que ha invadido, ¿verdad? Y también esta invasión implica como una presencia de X mensajes, una presencia de ciertas identidades en este espacio que creemos que son muy necesarias. Y, pues bueno, se eligieron una serie de diseños, en plan, con ella. Eh, ella habló muchísimo también como que distintos de estos diseños venían de distintos países de, de África y cada uno era... como albergaba, por así decirlo, un mensaje distinto, ¿no? Un mensaje distinto, una simbología distinta, y yo creo que entra muy en juego también con escribivencias, ¿verdad? Que aunque no son palabras escritas, son también mensajes eh, eh, dispuestos por distintas partes de este espacio y que al final eh, como que acaba conjugando todo de alguna manera. Y, y en esa unión como de, de mensajes, ¿no? Aparte no solo con el taller de escribencias sino y con lo de textil, con el resto de artistas que han expuesto, ¿verdad? Con las imágenes que están colocadas que ha, que ha comisariado yo eh, es como que todo acaba generando como una idea principal que, se, que, que fue muy presente en los talleres que era la necesidad de un altar y entonces esa, ese concepto de altar es como una idea que nos rondaba constantemente en la cabeza a la hora de la creación de, de, todo, de toda esta conjugación ¿no? de arquitecturas, de, de escribivencias de textiles, de demás de cosas. Y siento como que aunque hay un espacio que se llama altar y en el que sí que se ha dado más importancia a lo mejor como a... A, a la presencia de, de, de entidades travestis, de entidades racializadas. Siento como que ese altar eh, tiene ramas, ¿verdad? como raíces en toda la creación de, de, de, de este espacio, ¿no? a través de las arquitecturas, de la comunicación que ha habido entre los distintos grupos y artistas y que al final no es simplemente ese espacio de ahí concretamente. Sí, fue muy especial que cuando nos empezamos a reunir eh, más que hablar de proyectos individuales, había como un deseo de pensar en, en nosotros, ¿no? de pensar en colectivo, y la idea de un altar, de honrar a los muertos, de pensar la memoria, de un espacio de sanación, eh, fue como, como una idea muy importante. ¿no? Y el otro aspecto, el, otro, el cuarto aspecto que trabajamos, fue el aspecto, el aspecto de la botánica, que estuvo a cargo de, de Miguel Ángel, y si nos quieres contar también todo el proyecto botánico del. Claro que sí, yo como gran experto en botánica, <ríe> por haber sido agricultor fracasado, <ríe> eh, básicamente recogiendo la propuesta de hacer un... de eh, eh, verdecer el espacio tan negro con estas paredes, claro, había una idea clara, era no se deben comprar plantas, no, como, ni tampoco... Ni, ni siquiera incluso alquilar plantas, que es una cosa que se hace mucho para decorar. Entonces, la idea era, bueno, pues partir de la base de que habría como que romper la idea de usar, usar la vegetación para decorar, incluso para ocultar lo que está detrás, ¿no? Y el siguiente paso, junto con mi compañero Misael de, de Arriate Cultural, pues fuimos a, a, a eh, al vivero municipal de Sevilla, con lo cual era como obligamos a las instituciones públicas a colaborar, ¿no? ...y la verdad que fue una experiencia bonita... ...porque eso también nos ayuda a entender... ...de dónde viene toda la diversidad de plantas... ...que solemos encontrar en los espacios públicos... ...en el caso concreto de Sevilla... ...y lo que hicimos pues fue una selección... ...todo lo más amplia posible... ...y que esa misma selección luego se dividiera... ...en como en base a la procedencia de las plantas... pues, pues eh, colocarlas en el espacio... ...incluso también siguiendo la metáfora de que ha pasado también... ...esta idea de, de que todo lo se inunda, todo lo se, se interconecta... ¿no? ...entonces la parte del altar es, como, es la clave que es... ...hay una sobre representación de plantas de, que vienen de Avia Yala, ...curioso, que inunda gran parte de, de todo el pasillo de, de, del taller de herramientas... ...al fondo estarían las plantas del, del espacio euro ...están como más ordenadas y luego aquí hay una pequeña isla de plantas del, el, bueno, del entorno de Asia... ...y fuera estarían las plantas, Todo esto son las plantas que están en Sevilla... ...las plantas que se plantan en los, en los parques y los jardines de Sevilla... ...que las cuidan con muchísimo amor la gente del vivero de, de municipal... Y, ...y fuera estarían las plantas que, que, eh, que vienen de África y de, y de Australia, eh, Oceanía... ¿no? ...y entonces es muy curioso porque como, como eje se me ocurría desde una idea de bueno, qué puede contar una persona gitana con respecto a la botánica. Y recordé, eh, hay una palabra que es patrin, que en romano significa eh, señal. Y es una, una, un patrin es una, una señal que se pone en los caminos con, un, con un, un, una planta arrancada de, de, de, de, del campo y se hace un nudo en, en, un, en, un, en un vallado, una, en un alambre. Y esa, esa misma, ese mismo eh, nudo de planta significa el espacio. Y es como que aquí, esto viene, viene para los que vienen detrás, ¿no? eh, aquí hay buena gente, aquí no te pasa nada. ¿no? O sea, es una forma curiosa de, dentro de un contexto bastante violento, que haya gente como que te vaya indicando a través de las plantas que por aquí puedes pasar. Sí, nos parecía fundamental trabajar el tema de, de, de, de, la, de la vegetación, eh, justamente como decía Miguel Ángel, no como decoración, pero a partir de que si estamos hablando de cultura y si estamos hablando de colonizar la cultura... Eh, nos parecía fundamental, ¿no? Como tener en cuenta la naturaleza y tener en cuenta todos estos territorios, ¿no? Que cuando hablamos de plantas, en interiorismo se suele llamar plantas de interior, pero no son de interior, en realidad son plantas de sotobosque, de muchos de los ecosistemas que han sido violentados por muchas de las máquinas de guerra que se estaban fabricando aquí. Con lo cual, también tener esas otras presencias naturales para nosotros era fundamental, ¿no? Y trabajar a partir de allí, ¿no? Y, y, y también re renaturalizar, ¿no? Así como las palomas. Más, no pues eh, este lugar ¿no? como casi como un acto, un acto de justicia ¿no? y mostrar también todas esas escalas eh, eh, transnacionales coloniales ¿no? que alberga este edificio ¿no? que como claro está... ya como, como última nota así es eh, hay que terminar dice, no? como última nota es como las plantas tienen nombre o se les ponen nombre se clasifican ¿no? toda la, el, la idea de la taxonomía como clasificación de plantas eh, eh, eh, lo que he intentado básicamente es buscar la palabra vernácula más alejada del nombre latín, ¿no? del nombre latino, y luego pues se acompañan con poemas y frases de autores de cada uno de los sitios. Y bueno, estos eran nuestros cuatro elementos, ¿no?, de las escribencias del espacio, la mamposterías es de cartón, una botálica eh, romaní de colonial, atmósferas, textiles y otros. Y solo por pasar imágenes, ¿no? Vemos simplemente eh, por rápidamente, si quieres pasarlas una tras otra ya para terminar, pues fue muy importante además como ese trabajo translocal con personas activistas eh, no como Antonia, vinculado como alguno, algunos centros aquí de activismo de Sevilla, importantes y, y toda la, digamos, de la diáspora que también se encuentra presente pero tocada también por, por, por, este, por este lugar, ¿no? Y bueno, si quieres seguir, ma, seguir y... Y bueno, nos juntamos dos tardes y después a través de mails, eh, pensando también espacios comunes que, va, que vais a ver allí, ¿no? Pero que están, digamos, alrededor, digamos, de ese, espacio, de ese espacio de altar, pero que se complementan con otros que recomendamos visitar, como una biblioteca, por ejemplo, colectiva, que comisaría en varios grupos, eh, ¿no? Eh, vinculados también al tema editorial que está allá al fondo ¿no? con una parte digamos de ese bosque que, que comentaba Miguel Ángel y entonces queríamos terminar simplemente como por invitarlos a hacer un recorrido por el espacio ¿no? y, ver, y verlos por vosotros mismos ¿no? y que las personas también que han estado participando en toda esta construcción y que están allí pues, pues os puedan acompañar también como en ese, en ese recorrido y, y, y contar también de, de, sus, de sus trabajos y podemos simplemente y de imágenes, ¿no? Y solamente, ah, si quieres ir a la final, muy rápidamente, también afuera estamos construyendo unas cubiertas, ¿no? Unas cubiertas que se van a reutilizar también en factoría cultural y que tienen también, como esperamos, ¿no? Eh, que lleguen al final del día, ¿no? También como teníamos como esa idea de, de esas alas que veréis de, de, de las palomas, ¿no? Hablando de este título, ¿no? Que se hablaba también de renombrar, creo que Miguel Ángel estaba hablando hace un momento también de, reno, de la importancia de renombrar este lugar. Si vas al anterior, eh ¿No? Y, y el anterior, como una posible, como una, un, un, esta, ¿no? de, de llamarlo cohabitabilidades imposibles, ¿no? de pensar cómo podíamos pensar también este evento, pero también cómo podíamos también buscar entre, entre todos eso, cómo realmente hay un proyecto que también es el nombrar, ¿no? cómo se quiere nombrar este lugar. ¿no? En, a través de estas, y en este caso, pues a través de, de, estos, de estos seres que nos acompañan y que nos van a acompañar en estos tres días, ¿no? Y que han sido, y que se han, han sido, son catalogados muchas veces como plagas, pero como muchas veces han sido catalogados plagas también, cuerpos no heteronormativos, cuerpos migrantes, ¿no? Y qué tipo de hermandades podemos generar también entre diferentes corporalidades, creo que también es, bueno, uno de los objetivos que tenemos durante estos tres días. Vamos a compartir. Vamos.